ser, era un sueño en el ¡Ah! Qué aburrido, ¿no? ¿Unas carreritas? Chetos, dedos llenos de diversión. ¡Paleta Payaso activa el juego!